Bien, seguramente usted recuerda que a lo largo de todo este año, hasta la fecha específicamente, hemos estado informando acerca de diferentes campañas que se han estado realizando para el cuidado del medio ambiente y no utilizar ya bolsas plásticas para que puedan ser reemplazadas por bolsas de tela, bolsas reutilizables. Seguramente recuerda que hemos estado conversando junto a Iván Rivera, quien es el vicepresidente de Periodistas Ambientalistas de Bolivia, pero que no solamente se están ocupando en este tema, también están apoyando a una importante actividad que está relacionada con los derechos de los animales. Un importante seminario que se estará eh, realizando para que usted también pueda formar parte, pueda participar, pueda conocer un poco más cuáles son los derechos de los animales, pero también conocer un poco más el trabajo que han estado realizando en cuanto a estas bolsas plásticas. Todos estos detalles a continuación, ¿cómo estás? Iván, buenas tardes, después de mucho tiempo nos estás visitando, es un gusto que nos acompañes. Lore, muy buenas tardes, en este, estamos juntos en este caluroso día. Sí, está haciendo calor. ¿No, eh? Entonces, bueno, es, esperamos todo lo, todo lo mejor para todos eh, en el país, decirles que estamos apoyando esta actividad de eh, la universidad, ¿No? Como tú sabes, nosotros tenemos alianzas estratégicas, entre esas eh, tenemos a, a la Universidad Mayor de San Andrés, en este caso la carrera de Derecho, el primer curso, que el día 9 está a partir de las 6 y media de la tarde, todos quedan invitados ¿no? en, en, en sus instalaciones. Eh, va a realizarse este seminario. Lo dije bien, están con el tema de las bolsas, pero ahora también están apoyando a este tema que es importante, adopciones responsables, de tomar conciencia sobre la responsabilidad ¿no? que nosotros tenemos con un animalito y es por ello que están apoyando este importante seminario. ¿Cómo va a desarrollarse? Bueno, eh, hay muchos invitados, ¿no? eh, profesionales del área, tanto abogados, como eh, gente dedicada a lo que es eh, medio ambiente, cuidado de los animales, ¿no? y nosotros eh, durante pues, la ley, ¿no? que es eh, el 2015, para que la gente eh, se entere, la que no la sabe y la que lo sabe, pues que lo, recalca, recuerde. Claro, lo recuerde y lo recalque, ¿no? recalcar esto, que en, en parte de la ley, Dice que también la función que tenemos los medios de comunicación, y yo quiero felicitar a Abdi Ayala, porque si uno entra eh, a la página web de Abdi Ayala, tiene la ley 700, que puede descargarla en PDF, los invito, ¿no? para que puedan ser parte de esto. ¿no? Y en eso, los medios de comunicación estamos muy involucrados en esto. ¿no? Y por eso nosotros, como Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, estamos comprometidos con eso, ¿no? en que nuestros medios de comunicación, tanto sean pequeños, sean online y demás, ¿no? podamos dar a conocer esto, porque todavía no hay mucha gente que esté concientizada de esto. Hay mucha, como en el caso tuyo, que sé que te gustan las mascotas, que tienes tus mascotas, que actúan responsablemente. ¿No? Entonces, invitamos a eso, ¿no? porque no es solo la ley 700 ¿no? de 2015, sino también, hacerles recuerdo que tenemos la ley 553 del 2014, ¿no? que es la de regulación de tenencia de perros peligrosos para la seguridad ciudadana. ¿No? Han habido muchos casos que no los vamos a nombrar que, mm. que no es el caso. ¿no? Entonces, entre eso se va a revisar estas leyes, tanto también la ley municipal, la, la 239, que es del 2000, 2017, más su reglamento, ¿no? para que sepan los que asistan, ¿no? porque es gratuito, por si acaso. Ah, perfecto. Eso, ¿no? Entonces, es gratuito, no tiene costo. Además, se van a dar certificados con valor curricular. No se olviden. Que estamos apoyando una actividad de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces es importante la asistencia claro. de la mayor cantidad de gente. No solo gente, no crean que por ser derecho, tiene que ser gente que esté involucrada a, la, a abogados y demás, litigantes y demás, ¿no? sino todos. Porque a todos nos interesa. Y es lo que quiere hacer la Unión de Periodistas Ambientales. Exacto. No solo concientizar en el tema de las bolsas plásticas, de bajar el uso de bolsas plásticas, utilizar otro tipo de bolsas como esta que te, te decía eh, extra micrófonos, ¿no? que es una bolsa de papel, ¿no? Y que una caserita nos dio y está si puede acercar la cámara, ¿no? Dice es, el nombre. Dice el nombre, ¿no? Exacto. Eh, bueno, no vamos a hacer propaganda para, para la caserita, <risa> no, así no tiene teléfono. Pero es una responsabilidad también y sumió conciencia, además. Es una cholita y está en el sándwich de chola. Exacto. Muy exquisito, muy rico. ¿no? Exacto. Entonces, así mucha gente está entrando en este tema. Y eso gracias a las campañas también que han estado realizando, ¿no? Bueno, gracias a las campañas no solo de la Unión de, de Ambientales de Bolivia, sino a programas como el tuyo que nos apoyan, que nos ayudan a dar esto a conocer, uh -huh. ¿no? Que es importante, que todos lo sepan. Y lo mismo queremos hacer con, con esto de los animales, la tenencia responsable de los animales. Iván, tú decías que iban a participar... Eh, Panelistas, por ejemplo, entre ellos abogados. ¿Por qué sí. abogados? ¿Porque ellos son los que van a estar explicando las leyes? ¿O por qué? ¿Cuál es el objetivo de que ellos también formen parte y puedan, tal vez, interactuar ¿no? con quienes estén asistiendo? Claro. Entenderán que como es una ley, uh -huh. entonces, ¿quién mejor que los abogados para explicar el tema jurídico? ¿no? En el tema ambiental y de tenencia, pues, tenemos otros profesionales del área, como te decía, de medio ambiente, Ahora, el cuidado responsable y demás, ¿no? Y cómo deben tener. Porque no te olvides que hay mucha gente que ha ido disminuyendo eso, cabe recalcar, ¿no? Pero esta ley es del 2015. Pero si te has dado cuenta, desde el 2015 hasta la fecha, o sea, todavía tenemos perros callejeros. No todos la conocen a profundidad. Es eso, uh -huh. es eso. Entonces, es nuestra labor es nuestra labor como medios de comunicación, como periodistas ambientales de Bolivia, estar es ¿no? Poner en... Que no sea solo, ah, la chiquitanía que se ha incendiado y recién, que habían habido bosques, o sea, ¿no? bosques bajos, había... todo. ¿no? En el colegio, ya con estos, están algunos colegios pormenorizando estos temas, ¿no? Entonces queremos también que en los colegios también que es parte de la vida Y ley. es desde ahí donde tiene que ser, desde los más pequeños. Exacto. Pero no es solo ahí, ¿no? Porque no se olviden que en educación hay tres pilares fundamentales. Los tres pilares son el estudiante, los la padres, familia. o sea, las, como tú dices, la familia, que son los padres de familia, y recién el colegio. Que es la segunda familia. ¿No? Entonces, sí. es un triángulo. Uh -huh. Y es así que debe funcionar todo. Claro. Porque lo que uno, los valores que uno aprende en la casa, pues los tiene que practicar. ¿Y hay, se puede hacer reservas para poder inscribirse, cupos eh, o cómo, cómo se está haciendo? Simplemente ese día los que estén interesados van y asisten. ¿O se puede ya garantizar un cupo? Eh, mira, eh, en los datos que tenemos eh, se tienen que apersonar por, por directamente. la Directamente. Directamente, ¿no? Pueden hacerlo entre hoy y mañana para... Garantizar su, su cupo, ¿no? Que yo sepa, no son cupos limitados, ¿no? Ya. Pero de repente vamos a tener un, un impacto como el que queremos, ¿no? De que haya mucha Esperemos gente, que ¿no? Sí. Entonces, que, que, no haya abastece, que no abastezca, que de repente bueno. la siguiente la hagamos en el estadio, ¿sí? como un <risa> concierto, sería fenomenal. Sería buenísimo. ¿no? Fenomenal, fenomenal, ¿no? Y bueno, hablar un poco de algunos artículos, ¿no? Para para profundizar este tema, en ¿no? el artículo, por ejemplo, en, en nuestra Constitución, el artículo 255, que habla del de, eh, punto 7, de la armonía con la naturaleza, la defensa y la biodiversidad. Entonces, ya está involucrado en nuestra Constitución. También el artículo 302. Exacto. ¿no? Eh, van a disculpar, no soy abogado, entonces no me lo aprendí de memoria, por eso, como soy ecologista... Tienen que asistir al curso. Tengo que asistir al curso y además... <risa> Eh, reutilizo las hojas. Está ¿no? bien, de eso se trata Lo ¿no? veo, reutilizo las hojas y también felicitarlos porque aquí en Gabriela eh, me han dado unas, unas hojitas recicladas para que, <risa> podamos, para que yo pueda tomar apuntes, entonces eh, es eso, es eso, o sea, me van a disculpar que sea tan criollo como se dice, ¿no? Pero son estas cosas pequeñas, estos pequeños cambios que hacen a un gran cambio. Exacto. ¿no? En el diario así. vivir pues se hace rutina y uno puede hacer grandes cambios. Estaba hablando en el artículo 302, ¿no? Dice, las competencias exclusivas de los gobiernos, ya eh, municipales, autónomos, la quinta habla de preservar, conservar, contribuir a la protección del medio ambiente, recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. Entonces, ahí ya está entrando. O sea, ya en nuestra Constitución, en la Carta Magna, como dicen nuestros abogados, ya está involucrado. Exacto. Entonces, solo es que nosotros que somos o queremos ser padres responsables para nuestros bebés de cuatro patas, pues estudiemos Exacto. Y es importante que podamos asistir a este seminario de Derecho Animal para que conozcamos también un poco más acerca de cada una de estas leyes, la ley, la ley nacional, la municipal y cuáles son los derechos de los animalitos, pero sobre todo la responsabilidad de nosotros. Claro. Iván, te agradezco, es un gusto no, pues, que nos hayas estado acompañando y te espero luego del seminario para conocer los resultados. ah Sí, sí, claro. claro po, po, voy a estar aquí para, para comentarles y dejarles un, un puntito más que hay un proyecto de ley en, en la cámara, ¿no?, que es sobre la terapia y actividades asistidas con animales para las personas con discapacidad física y mental. ¡Ah, oh, buenísimo! Entonces, tenemos que hablar de eso. Eso es un en avance. La no se lo pierda. Exacto, un avance para la próxima. ¿Ah? Muchas gracias, Iván. Te espero entonces en una próxima oportunidad. Le ponemos el punto final y no olvide que usted también puede asistir a este importante seminario. El reencuentro el día de mañana. Permiso.